Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay con un nuevo video y esta vez le traemos una pequeña travesía conociendo la isla San Francisco. Nos vinimos hasta acá en las primeras horas de la mañana y ahora estamos disfrutando este entorno natural. Así que quédate en Kayak Go Uruguay y no te pierdas este video. ¿Te gustó este video? Suscríbete a nuestro canal, hacelo en la parte de abajo o en el enlace que queda en el video. Y seguimos también en nuestras redes sociales en Kashak Go Uruguay. Esto fue La Travesía Isla San Francisco.